Disfrute de una nueva edición de la Expo Rodeo Noyland Del 25 al 31 de mayo le esperan shows de rodeo, exposiciones de animales y también del sector industrial y de comercio. También habrá una variedad de shows. Expo Rodeo Noyland 2015